Jueves de la tercera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo del 21 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo, pongan atención en lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene se la dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti Señor, Señor Jesús. Jesús. Otras dos parábolas o comparaciones de Jesús nos ayudan a entender cómo es el reino que Él quiere instaurar. La del candil que está pensado para que ilumine, no para que quede escondido. La lámpara representa la buena noticia que debe ser proclamada sin miedo para que toda la humanidad se sirva de su resplendor. Jesús experimenta como una lámpara que se consume entregándose en el servicio de una causa para los demás. Aclara que el reino no crece escondiéndose o recurrir a la falsedad como dando testimonio. El testimonio es la entrega propia, consumirse ayudando a otros para que tengan vida. Quien nos entrega se empobrece y se anula por sí solo. El reino no es semilla y luz para unos pocos, sino para todos. El discípulo no puede vivir paralizado por ambientes de incredulidad y persecución que rinconan en sacristías y templos a los que están llamados a ser visible al reino. Cuanto más el reino se comunica, más se adquiere. Si hay algo escondido, sigue diciendo Jesús, tendrá que descubrirse si hay algo secreto, tendrá que saberse. Hay muchas cosas malas, ocultas en nuestro mundo, que deben ser descubiertas, denunciadas, como las injusticias, atropellos, violencia, corrupción, etc. Nuestra voz de cristianos debe revelarlas, la comunidad, la iglesia debe denunciarlas. También hay muchas cosas buenas, ocultas que brillarán por sí mismas, como la solidaridad entre los pobres, la lucha por la liberación, el cuidado de los más débiles, los niños, los enfermos, los ancianos, la ternura y la fidelidad de los esposos, la abnegación de los padres, la educación de los que no saben, etc. Somos malos conductores de la luz y de la alegría de Cristo. En la celebración del bautismo y luego en su anual renovación de la Vigilia Pascual, la vela de cada uno encendida en el Sirio Pascual, es un hermoso símbolo de la luz que es Cristo, que se nos comunica a nosotros y que se espera que luego se difunda a través nuestro a los demás. No podemos esconderla, tenemos que dar la cara y testimoniar nuestra fe en Cristo.